Amigos interesantes, estamos aquí con una eh, entrevista más este, con personas interesantes, ya sea founders. Y hoy estamos aquí con Guillermo de Vivanco, él es co-founder de Space AGE. Eh, si no me equivoco, este, están especializados en desarrollar innovaciones para la industria de agricultura. Uh -huh. Ajá, y eh, por lo que leí, dicen que ofrecen una plataforma integral para poder gestionar todos los cultivos, ya sea a través de drones y otras eh, tecnologías como inteligencia artificial para poder llevar toda esta big data de la agricultura y pues tener mejores proyecciones o un mejor desarrollo, ¿no?, de su, de su cosecha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Listo? Gracias por la invitación. Gracias por, por tu tiempo y por eh, estar hoy con nosotros. Eh, ¿Y cómo se fue dando esto de... O sea, cuando empezaste a ingresar a, a esta industria, es, es, pues es una industria que es mucho de... mucho proceso manual, ¿no? Entiendo yo. Cómo fue para ti empezar a, a vender estas soluciones o dar estas soluciones, innova, estas innovaciones a, a los agricultores? ¿Hay, ¿Hubo mucha resistencia para esta transformación digital? ¿O sí, que, ¿Cuál fue? Que, perdón. ¿Cuál fue la parte más difícil? Sí. Eh, de todas maneras creo que cuál sigue siendo la parte más difícil. De, <risa> de la industria. Eh, que está en el último la última posición en, en su grado de digitalización uh -huh. y no lógica. Eh, y tiene mucho que ver con las tradiciones, con, con los tiempos bastante ajustados y la poca, el poco margen a, a error que tienen los agricultores porque están sujetos a varias variables externas, sí. y a las plazas etc. Eh, es interesante la pregunta porque... Nosotros empezamos vendiendo imágenes de drones uh -huh. y pensábamos. Bueno, de todas maneras, las imágenes de drones agregan mucho valor, ayudan a, a detectar con cámaras infrarrojas en los drones el vigor de las plantas, identificar zonas que tienen eh, poca clorofila o algún problema de, de vegetación, igualito con el riego. Entonces uh -huh. empezamos así, viendo las agrícolas y vendiendo imágenes, eh, ofreciendo imágenes, porque en un primer momento nadie las conocía. Uh -huh. y, y fue bien interesante porque en un primer momento, pocas agrícolas realmente enganchaban con, esa, con ese producto. Sí. Eh, les, ¿Les parecía...? Como surreal, cool. creo. <risa> Parece, sí. bueno, perdón, si yo lo pienso, es como, como unas imágenes me van a ayudar hasta, yo creo que hasta que lo empiezas a explicar es, y, y a meterte un poquito más en, en todo el proceso o, o la tecnología que estás utilizando y empiezan a entenderlo. ¿no? Sí, de hecho, y creo que, que o sea, nosotros partimos de hacer muchos vuelos demos, muchos vuelos gratis para poder evangelizar esta tecnología, pero también para descubrir por dónde iban los principales pains de los agricultores, los principales problemas, uh -huh. y nos dimos cuenta justamente lo que dices, ¿no? que, que gran parte del problema era que seguían tomando decisiones eh, en base a intuición, en base a experiencia y muy pocas decisiones en base a data digital. Uh -huh. eh, y claro, la barrera era cómo hacer que estas empresas se transformen de, de análogas a digitales, de capturar eh, data en cuaderno de campo con lápiz y papel, eh, a capturarla con drones o con sensores. Entonces, eh, de hecho, a esa pregunta de cómo hicimos para poder, o cómo estamos haciendo para poder romper sí. esta barrera, eh, creo que mucho va por entender eh, qué resultados rápidos y tangibles le puedes dar al agricultor en el proceso de digitalización porque uh -huh. la propuesta de valor de transfórmate digitalmente no es suficiente es digitalízate para resolver el problema A B o C uh -huh. en nuestro caso uh -huh. el problema de, de um, cómo optimizar eh, las labores en campo porque eh, la, la gente o la gente disponible para trabajar el campo es cada vez más más escasa y es cada vez más cara entonces eh, por ahí, dándole algunos problemas específicos, es que hacemos que adopten la plataforma y una vez que están adentro de la plataforma, se sienten más cómodos y empiezan a, a adoptar otras soluciones como las imágenes de los drones y satélites. Ajá. Y en este proceso que dices, bueno, las personas que trabajan en el campo, ¿cómo es también la integración de ellos a la adaptación con esta nueva tecnología? Eh, sí. De hecho... Depende mucho de cuál es la herramienta que van a usar, uh -huh. eh, si es una herramienta, nosotros tenemos dos productos, uno que, que es un software donde se visualizan imágenes de drones y satélites eh, uh -huh. y otro para tomar decisiones. Es para el data ¿no? ¿no? Sí, más a nivel... Eh, gerencial ¿no? o a nivel eh, manager, donde quieres tener una visión global del fondo y saber qué parte de repente no se está comportando de manera correcta. Okay. Pero tenemos otro producto que lanzamos el año, el año pasado, que es como un Google Forms para la agricultura. Sí, lo ve. Puede recolectar cualquier tipo de información. Entonces ese producto justamente hace que, que la interacción del, del agricultor eh, o la predisposición para poder adoptarlo sea mucho más fácil, porque ya está acostumbrado a usar el celular ya ha usado aplicaciones parecidas. Entonces eh, no hay un gran salto a, a, a empezar a, a, a cambiar procesos o empezar a ver data nueva como podría ser imágenes de drones, que es algo que sí es algo más desconocido para más ellos. especializado. Sí. Ok. Me imagino que también apoyan con toda la capacitación y, y el, bueno, el, el uso de todas estas, estas tecnologías ¿no? para que puedan ellos seguir desarrollando Sí, de hecho. Y creo que ahí hay mucho de... Es donde muchas veces se rompe el modelo tradicional de Silicon Valley, donde uno piensa en una startup que es algo eh, donde no hay contacto, donde puede no haber contacto con el cliente. donde ¿no? El cliente se descarga el aplicativo y empieza a usar el aplicativo solo y, y lo vendes por internet. Y en realidad en agricultura, nosotros bueno, pensamos siempre en eso, porque la escalabilidad aumenta mucho cuando hay poco contacto. Sí. Pero en la agricultura no funciona porque el agricultor quiere que estés ahí, quiere que lo acompañes, quiere que lo capacites y quiere que sigas eh, creando valor a partir de la información que te da. Entonces la uh -huh. relación humana, eh, y seguro pasa en otras industrias, pero es muy importante sí. cuando hablas de, de negocios B2B. Sí, tienes que llevar un acompañamiento mucho más a largo plazo, ¿no? Así okay. es. Pues ahí el, el reto es cómo haces ese acompañamiento. Eh, y esa, esa, ese servicio personalizado eh, y a la vez eres escalable, ¿no? uh -huh. Cierto. Muy bien. Este, bueno, Guillermo, también por ahí estaba viendo que ustedes tuvieron un... Ya en tema, eh, tal cual como está que ustedes tuvieron un, un fondo semilla, ¿no? ¿No fue en el 2017, creo? Sí, nosotros Ay, está, está, ah, perdón. Eh, están buscando, o sea, ya llevan tres años con la empresa. Están buscando un crecimiento, una escalabilidad. Están buscando otro, otra ronda de inversión. En el futuro. Todavía estamos, eh, acabamos de cerrar una ronda. Le llamamos el Bridge to Series A, el, el puente hacia la serie A. Ah, okay. eh, y levantamos ronda semilla. Eh, una ronda pre semilla como de 400 mil dólares y una ronda de semilla de 600 mil. Entonces, entre nuestra serie semilla, digamos, fue un millón de dólares. Y, uh -huh. y acaban los inversionistas, el fondo que invirtió en nosotros, que es de Yilda, pues un fondo global de AgriFoodTech. Ellos eh, acaban de darnos una inversión adicional para poder eh, construir más la parte de ventas y marketing el equipo para poder escalar el producto y, y posicionarnos para levantar una serie al próximo año. Uh, súper. Eh, sí, justo iba a preguntar en qué iban a aplicar este, este fondo, pero dices que va más enfocado en marketing y en ventas. Ok, para darle escala a esa parte. Y siempre en producto. O sea, también creo que es súper importante eh, ir construyendo tanto nuevos productos como nuevas funcionalidades sobre la, la iteración con los, con los clientes y los usuarios. Uh -huh. Sí, nueva forma de interacción. Para, y También para generar un mejor entendimiento, como decíamos, eh, tienes que irlos acompañando y que vayan aprendiendo más sobre estas nuevas innovaciones. Eh, en cuanto a Space AG, he visto que están posicionados como, ya son una referencia en, en la industria en, en Perú. ¿Qué es lo que los hace diferencia, diferentes perdón, que de, de los demás? ¿Cuál es su ventaja competitiva? Yo creo que dentro de Perú eh, hay muchas empresas que, que vuelan drones y hay otras empresas que ofrecen software eh, para visualizar data de campo, hay otros aplicativos móviles para recolectar data de campo. Creo que nosotros lo que hemos hecho bien es integrar esas tres partes. Entonces uh -huh. dar un servicio bastante completo desde las imágenes hasta la visualización, hasta la captura de datos. Sí, es a lo que van todos los nuevos servicios, ¿no? De una integración completa de manera horizontal para los clientes. ¿Y cuál es su plan de crecimiento ahorita? con estas. Tenemos, tenemos algunos clientes en Chile, en México, en Costa Rica también, en Colombia, pero la idea es este año fortalecer mucho nuestra presencia en, justamente en Chile y en México. Eh, y el próximo año, ya con la serie A, entrada en mercados más grandes. Estamos pensando mucho en, en España, como entrada a Europa, donde hay muchos de los cultivos en los que nosotros nos enfocamos. Nosotros sí. nos enfocamos en cultivos de alto valor, como arándanos, o verdes en general, guademés, sí. eh, aguacate, etc. Y también entrada a Brasil y Estados Unidos. Sí. Y si entran a Estados Unidos, ¿por dónde están considerando ahorita que está el está nuevo auge en Miami? por Miami? No, sería más por la costa oeste, porque uh -huh. ahí están más los cultivos en los que tenemos experiencia, uh -huh. en los berries y, y este, las uvas. Miami okay. no, también es una opción eh, más por el lado cítrico, que está en nuestro roadmap, pero antes le daríamos prioridad a, la, a, a California, eh, ¿cómo se llama?, Oregon y, y Washington State, ¿no? todos los tres estados de la costa oeste. Oh, okay. Y eh, me decías que utilizan drones, utilizan eh, inteligencia artificial. ¿Qué otras tecnologías están utilizando o están desarrollando para, para seguir la innovación? Sí, nosotros tenemos una. Empezamos mucho con la parte de los drones y el análisis de las imágenes de los drones para dar valor agregado a través justamente de inteligencia artificial. Pues por ejemplo, eh, volábamos los drones con cámaras térmicas. Son drones, eh, no los. Clásicos drones de recreación, sino son drones más profesionales. Sí. Y a partir de esas imágenes podíamos detectar dónde estaban eh, problemas de riego, como los goteros tapados, o zonas que pues concentraban mucha humedad. Empezamos así y esta data la poníamos, tanto la data como las imágenes, en nuestra, en nuestra plataforma, en nuestro software. Eh, nos dimos cuenta de que justamente la generación de estos insights a través de inteligencia artificial iba a ser eh, muy complicado en la parte de, de poder replicarlo en varios países, porque al final los modelos de, de, de proyección o inclusive cómo podés detectar un, un problema de riego, un problema de, de vegetación, eh, puede cambiar mucho de un cultivo a otro, de un país a otro, eh, si se siembra en el desierto, si se siembra eh, uh -huh. entre plantas. Entonces, eh, migramos mucho hacia una visión más de plataforma, y lo que estamos uh -huh. haciendo ahora es, la tecnología básicamente es más una tecnología de, de, de software, eh, software tanto web como, como móvil. Y lo que estamos haciendo es integrando inteligencia dentro de la plataforma. Eh, entonces eh, lo que queremos es ¿Para que poder nos... sí sea un ecosistema donde se integra inteligencia y de hecho gran parte de, del reto es cómo poder eh, articular esta inteligencia y, y y crear ese ecosistema. Ahora nos estamos enfocando mucho en lo que son proyecciones de cosecha. Uh -huh. Cómo hacer que los márgenes de error en las proyecciones se reduzcan porque son altísimos y esto acarrea una serie de, de costos y, y, y puede marcar la diferencia entre perder o ganar en una campaña. Pues ahí la, la, la tecnología que estamos integrando es también inteligencia artificial, pero más, más eh, relacionada al, a la visión computacional, Object Detection. Eh, uh -huh estamos trabajando con una empresa en Australia y en Brasil, eh, con dos empresas en Australia y en Brasil, que tienen que usan cámaras para poder eh, monitorear las plantas, pueden poner cámaras GoPro en cuatrimotos o, o la misma cámara del celular, y a partir de las imágenes, eh, contar el número de frutos, eh, ver el grado de maduración de los frutos por el calor, medir el calibre que, que está relacionado al peso, y según esa data, más otra data que nos entra en la plataforma como clima, eh, riego, hacer proyecciones. ¿no? Entonces tiene mucho de Inteligencia artificial, software y, y analítica de datos. Okay. <risa> Perdón, pero no entiendo mucho en cuanto a la proyección. ¿Cuáles son, aparte de esos elementos que, que mencionas, es, eh, a qué te refieres con una proyección de la cosecha? Es como, ¿cuánto tiempo va a tardar en darte la cosecha? ¿Sí? ¿O? Te explico, en eh, <risa> un caso específico, en Arándanos. Eh, todos los productores al inicio de año dicen, es este, esta campaña, porque las campañas duran un año, voy a eh, producir 25 toneladas por hectárea, por ejemplo, ¿no? y lo voy a hacer en los meses de septiembre a diciembre, y el pico va a ser en, el, en la tercera semana de octubre, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. es, tienen toda una curva de, de cuánto van a proyectar. Esa proyección tiene mucho que ver con, con el histórico de, de las cosechas anteriores, y también en, en el estado actual de la planta. Entonces uh -huh. los márgenes de error son altísimos. Pueden ser hasta más del 50 por Pues ellos lo que hacen durante toda la campaña es ajustar la, la, la proyección en base a ciertas variables como el conteo de frutos, el conteo de flores. Primero, uh -huh. eh, el crecimiento de la planta, eh, si es que hay, un, hay una plaga o no hay una plaga. Entonces van modificando ¿no? y van. Si se adelanta el pico de cosecha, por ejemplo, por un clima demasiado cálido, entonces la, la, fruta madura más rápido, la fruta madura más rápido, el pico se adelanta y tienen que salir a contratar el doble de gente. Ya no hay muchas personas disponibles, traen gente poco capacitada. Eh, la gente al cosechar rompe el fruto y cae el porcentaje de, de fruta exportable en 30%, 40%. Ah, wow, okay. se va en wow. eh, esa. esa eh, capacidad o esa posibilidad de mejorar la precisión en la cosecha, tanto en, en el volumen como en los tiempos, es de mucho valor para, para sí. el productor. Entonces pues estamos enfocándonos en cómo resolver ese problema ahora, juntando inteligencia dentro de nuestra plataforma. Sí, o sea, viendo todos estos factores externos que mencionas, les ayudan a reducir muchísimo los no y pueden proyectar o prevenir todas estas... Eh, Vicisitudes, ¿no? Y y por ejemplo, para dar eh, seguimiento, el crecimiento que ustedes están teniendo, la satisfacción de sus clientes, ¿cuáles son los KPIs que, en los que se enfocan los más importantes para ustedes? Nosotros pues medimos mucho el NPS, eh, que es el Net Promoter Score, uh -huh. Score que tanto sí. eh, recomendaría ese producto a, a un conocido. Eh, eso, por encima de todo. Otra cosa que también medimos es, eh, bueno, lógico, el churn. es que el cliente renueva o no renueva el contrato. Eh, el ingreso promedio por cliente más ligado al tamaño del cliente. O sea, el porcentaje Ajá. del share of wallet, ¿no? El tamaño de la billetera que tú estás eh. capturando. Eh, y eso y el crecimiento, ¿no? El crecimiento tanto en número de hectáreas como en número de usuarios y, y, y ventas. Ahora, un ratio nuevo que estamos midiendo es la cantidad de usuarios por cliente, ¿no? Porque... Nuestro primer software, el de imágenes de drones, teníamos entre uno o dos clientes, con dos usuarios por cliente, porque era el gerente de campo el que usaba la plataforma. Sí. seis eran la métrica. Y ahora con el nuevo producto, que es el Raptor Forms, que es la aplicación móvil, el, el Google Forms para la, para la agricultura, sí. hemos pasado a tener más de 20 usuarios por cliente porque también lo usan los evaluadores de campo. Entonces uh -huh. pues ahí es donde queremos seguir construyendo hacia eh, un nivel más abajo en el organigrama, que son los trabajadores de campo para que ellos también puedan tener visibilidades de lo que están cosechando y tener por lo menos un ratio de 200 usuarios por cliente. Sí, eso ayuda con la integración en una sola plataforma toda la información y evitar hay diferencias. Hay la atención, digo, porque mientras más personas te usen eh, o usen tu producto dentro de la, de, de la compañía, es más probable que te renueven eh, cada año el contrato. ¿no? Sí. Ok. Sí. Um, y bueno, vamos ya como a, al cierre de, de, de la entrevista, quería preguntarte también. Eh, sobre el equipo, cómo es tu relación con tu co-founder y también cómo es la relación, porque vi que tienes experiencia, o sea, también eres parte de, de, de Angels Ventures en, en Perú, entonces tengo curiosidad: cómo es tu relación y tu experiencia de ser también eh, un ángel inversionista o ser parte de esta organización y por otro lado ser founder. Sí. De hecho, ese, esa empresa eh, es una empresa mexicana, Angel Ventures. Eh, sí, vi que, vi que tú llevaste eh, la, la filial, digamos, allá a Perú. ¿no? Sí, sí, ahí, este, bueno, los founders parte? de Hernán Fernández y Camilo Kessner, que ya, ya habían levantado un fondo de inversión en México, uno de los primeros fondos de, de Venture Capital de México. Eh, se, bueno, se asociaron conmigo y, y con Luis Torres, Luis Torres, que es el ex CEO de Microsoft Perú, y fundamos Angel, Angel Ventures Perú, que era uh -huh. eh, el, el, digamos que el brazo peruano del fondo para poder uh -huh. también uh -huh. ver oportunidades en, eh, en Chile y en otros países sí. más cercanos. Eh, Súper interesante, eh, todavía sigo siendo parte del comité de inversión. Algo que me pasaba mucho era que entrevistaba, bueno, mi trabajo era mucho de poder hablar con los emprendedores, entender sus ideas y luego ver si es que los conectaba con la red de inversionistas o el fondo. Eh, y siempre que hablaba con ellos, me quedaba, acá le dicen el bichito, ¿no? que es las ganas uh -huh. de bien ponerme en su lado, sí. eh, sentía que sentía que, que no lograba empatizar 100% con ellos porque yo nunca había emprendido. Entonces, y aparte, me contagiaban mucho de esas ganas de <ríe> Del de, entusiasmo de todas maneras el entusiasmo de la resiliencia y, y me veía también reflejado en, en ellos de alguna forma y sabía que si es que pasaba por ese camino eventualmente podía darles mejores recomendaciones darles mejores mentorías porque al final eh, iba a compartir las mismas los mismos dolores y los mismos sí. entonces eh, ya estaba buscando con, en qué o qué startup hacer y lo y y lo que vi eh, es que en Perú es muy complicado el tema de hacer un negocio digital porque es un mercado bastante pequeño no es como México, Brasil, Argentina sí. eh, pero tenemos una gran fortaleza bueno, dos grandes fortalezas ¿no? que son el agro y, y la minería entonces dije, ¿cómo puedo aprovechar la ventaja eh, país, la locación como una, una, una unfair advantage de mi sí. startup? Y, y ahí fue que justo estas son coincidencias de la vía que la verdad no creo que más que el destino, <risa> eh, me encontré en un almuerzo de la promoción con un amigo mío, que es ese amigo es de los cinco años, César Urrutia. Él es biólogo, había hecho un máster en interpretación de imágenes de satélites. Venía volando drones eh, para varias... Ya. En Madrid, ...encontrando varias, eh, varias, varias imágenes en agricultura. Y dijimos, bueno, acá hay una oportunidad súper grande. Busquemos un modelo de negocios escalable. Y empezamos a trabajar juntos. La, la, la startup de él se llama SpaceDat. De ahí viene el nombre SpaceG Trabajamos dos años sí. más investigando el mercado. Y, y cuando dijimos, ah, acá hay la oportunidad de hacer un software, de, de convertir digitalmente sus agricultores para poder utilizar las imágenes y otros elementos para agregar valor, ahí es que fundamos SpaceG Y de hecho, la relación con mi, con mi socio es... Creo que es gran parte de lo que nos ha, ha llevado eh, a tener bastante éxito, eh, porque no somos iguales. O sea, cada uno eh, tiene una forma de pensar diferente. Yo vengo más de un lado financiero y me gusta mucho la parte de, de económica, no de poder generar caja y, y, y, y, y cómo monetizar rápido. Y él, él, él es más un investigador y apasionado por el producto y la tecnología. Entonces esa, esa dualidad y ese conflicto ha, ha sido muy, muy bueno. Eh, de hecho, ha mantenido que la empresa siempre se esté cuestionando lo que lo que estamos haciendo y, y, y creo que eso es básico, ¿no? O sea, tratar de, de no encontrarte con un founder igualito a ti, sino uh -huh. uno que cuestione, que, que te pregunte, te haga las preguntas difíciles y, y que y además te ayude a, a, a mejorar y, a, y aprender. ¿no? Sí, que sean un constante reto, ¿no? ambos también. Y cuando... ¿Integras a más personas a tu equipo? ¿Qué es lo que buscas también en ellos ¿Qué ha sido lo, o qué es lo difícil encontrar para integrarlos en su startup? Sí, esa es una gran pregunta porque creo que el, el principal reto que tienen los founders es armar el, el equipo, un buen equipo. Eh, ha cambiado. Lo que nos cojábamos nosotros primero era eh, currículum, que tenga experiencia sí. en el puesto que estábamos buscando y ahora pasó a ser de alguna forma secundario, y lo que buscamos mucho es que esa persona haga fit con la cultura de la empresa, que, que tenga la personalidad, una, una personalidad muy parecida a la personalidad de la empresa, ¿no? que es eh, bastante, con muchas ganas de aprender, muchas ganas de, de, de interactuar con, con, con, con el resto del equipo, eh, amigable, de alguna forma también, con ganas de, de pasarla bien, ¿no? Entonces, sí. eh, no buscamos a los lo mejores de, de la promoción o los mejores del aula, sino buscamos a gente que, que realmente sea pues, apasionada en trabajar con, con nosotros. Sí, es mucho de aprendizaje, ¿no? Ahora es más como la actitud que tienes, las habilidades que puedes desarrollar. Y sobre todo mantener un, una, no sé si resiliencia o también ser muy paciente porque... Todo cambia súper rápido en una startup, a diferencia de pues, una empresa tradicional, ¿no? que estamos más acostumbrados a procesos. Aquí se van generando, van cambiando constantemente. Exactamente. Sí. Listo. Pues muchas gracias, Guillermo. Fue un placer platicar contigo. Es muy interesante todo lo que me contaste de, de la agricultura. La verdad es que no tenía idea qué tan profundo era eh, toda esta parte de desarrollar pues nuevas tecnologías y esperamos pues eh, verte pronto en otra entrevista para que nos digas cómo vas eh, con los nuevos desarrollos Excelente, gracias a ti por la invitación de nuevo y, y un gusto poder estar acá cuando, cuando ustedes eh, me busquen o me contacten Gracias, gracias. hasta luego Bye.